Precisamente en 2017, dos emprendedores de Zaragoza decidieron crear una web para facilitar la publicidad digital de cualquier empresa. Hoy, dos años después, tienen 70 trabajadores y 14.000 clientes en todo el mundo. Google les ha seleccionado como una de las mejores startups mundiales. Su próximo reto, participar en la Global Conference que la multinacional organiza cada año. 9.400 kilómetros separan Cuarte de Huerva de Silicon Valley. Y esa distancia es la que esta empresa va a recorrer gracias a su web, una herramienta que ayuda a cualquier negocio a publicitarse en internet. Somos como un poco el Robin Hood de la publicidad, ¿no? O sea, intentamos que empresas eh, pequeñas puedan competir con las mismas armas que las grandes. Y entonces, pues claro, eh, antes te pedían que tuvieras una inversión publicitaria, por ejemplo, de 200.000 euros al mes y nosotros con un euro que puedas utilizar esta tecnología. Filosofía basada ante todo en la sencillez que en sus dos años de vida ya ha atraído a 14.000 clientes de todo el mundo y que ha hecho que Google se fijara en ellos. Explicarán su negocio ante 10.000 personas en la Global Conference, el mayor evento de startups del mundo. Serán la segunda empresa española en participar. Van los, los inversores más grandes del mundo, las empresas más grandes del mundo y nos dan una oportunidad pues, de presentar unidad, eh, tanto para que nos puedan invertir como también para, para utilizar nuestra herramienta. Todo un reto con el que esperan seguir creciendo. Su próximo objetivo, llegar a los 100 trabajadores en 2020.